Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Tras cazar leones en la Reserva Africana de Bronga Sabana, nos vamos a dedicar a cazar el kudú menor en sus abrevaderos, que los podemos encontrar de las 18.30 a las 21. Hay que decir que la caza nocturna es un poquito complicada y hemos descubierto muchos abrevaderos. No obstante, las piezas, aunque han sido pocas, han sido de gran nivel, encontrando algún que otro eh, troll y un diamante. Y sin más preámbulo, comenzamos. Vamos en busca de los de Kudu. Uy, casi lo eso Un animal me ha pegado, me ha golpeado. Mira, ahí tenemos un, un Kudu un nivel 5, un nivel 5 media. Nos ha golpeado un animal sin verlo, que no vemos nada aquí por la noche. Apuntamos y disparamos. Un impacto en el corazón y vamos a, a recogerlo. Voy a echarme repelente. Estamos buscando los abrevaderos de Kudú Estamos al, al este del mapa a lo, a lo, lo pondré mapa para que lo veáis Puesto que han cambiado todos los horarios Y vamos buscándolo con nuestro genaro De visión nocturna ¿Veis los abrevaderos? ¿Dónde están? Y seguiremos toda la costa hacia abajo del río Para, para encontrarlo Vamos a seguir mirando aparte parrete, búscamelo, que la caza nocturna sabes que no me gusta mucho porque es complicada y no vemos nada. Terrete no encuentra nada, voy a recuperar la salud del golpe de ese animal que, que nos ha golpeado. Estamos ya llegando a la zona de presión cinegética, ahora si sí decimos aparte que lo busque y ya saldrá corriendo. Vamos a seguir mirando con nuestro prismático Genaro de visión nocturna que todo luego viene bien no tanto la, la mira que tiene muy poco aumento no me convence pero los prismáticos sí vamos a seguir mirando por aquí vemos ahí que tenemos marcado el arrevadero venga zarrete búscamelo que estamos un poquito bajo y ya vemos el contorno del animal abatido vamos a mirar en la orilla ahora no corro Voy a correr un poquito, pero no mucho Puesto que aquí no tenemos mucha visión Vamos a ver, vaya, un oro, un troll 140 con 60, madre mía Tiene menos puntuación que algunos cuatro, Pero bueno, tiene una cuerna muy bonita Así que lo voy a guardar Y vamos a, a seguir cazando Pongo otra vez el mapa y continuamos con la caza Ahí enfrente tengo localizado otro abrevadero. Vamos a buscarme, ahí un animal. Otro nivel 5. Otro nivel 5. Está calmadito bebiendo. Vamos a coger... Y disparamos. Veámoslo de nuevo. Un impacto del corazón. Y ahora vamos a, a recoger este animal nivel 5 que tenemos aquí. Ya ver la puntuación y espero que no, que no sea un troll como... Como el anterior Voy a mirar Con los climáticos Puesto que he escuchado un ruido A ver si vemos Vaya que tocamos con el arbusto Ahora donde estás Donde estás Aquí estás, vamos a ver un diamante Un diamante, 152 con 60 Un diamante bajito Pero un diamante A fin de, de cuentas Un impacto en el corazón Vamos a disecarlo y seguimos con, con la caza. ¿Veis donde han sido abatidos? Muy cerquita uno del otro. Escuchamos una llamada. A ver si sí, una llamada de advertencia. Un macho. A ver si lo podemos localizar. Miramos por un lado. Vamos a mirar hacia el otro. Desde luego la caza, la caza nocturna es complicada. Y más con esta vegetación tan, tan densa. Pero bueno, han puesto aquí los, los nuevos abrevaderos, pues aquí tenemos que ir a buscar los Kudu en su horario de, de beber, desde las 18.30 a las 21 y prácticamente es todo de noche. Pues vamos a continuar con la caza. Hemos localizado otro abrevadero, vamos a mirar, mira ahí tenemos un macho, si sí, tenemos cuernas, creo que es un macho, un nivel 2 o 3, un nivel 3 y disparamos por la cornamenta era un nivel 3 así que vamos a, a recogerlo vamos a ver, mira, ahí sale otro corriendo, otro nivel 3, pero no voy a tener, no voy a tener disparo, han salido huyendo los animales que estaban viviendo ahí, ahí tenemos otra hembra y aquí, Vaya, mira, otro que nos golpea Creo que ha sido una hembra Otro nos ha golpeado Madre mía Vaya, otra hembra En fin, ¿qué vamos a hacer? Recuperamos la salud Que casi nos mandan a, al puesto el, el golpe con uno de ellos no es muy grande Pero si te pegan tres o cuatro seguidos Nos mandan al puesto como si hubiera sido el ataque de un Voy a seguir mirando con otros climáticos de visión nocturna Y a ver la puntuación que tiene este animalito Por lo cual no creo que es un nivel 3 Efectivamente, una plaza 131,40 Os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido Venimos bajando hacia el sur Y seguimos con la caza Veis todos los, los abrevaderos Así que continuamos Ahí tenemos otro abrevadero Escuchamos una llamada Mira, ahí tenemos un macho, nivel 4, está tranquilamente, así que nos vamos a acercar un poquito, y vamos a hacer el lance. Esta vez lo voy a intentar hacer con el arco, apuntamos 55 metros y disparamos. Ese animal ha caído, está muerto, lo hemos atravesado el doble pulmón. Y vamos a acercarnos despacito, por si hubiera más animales, esa llamada que hemos escuchado, y podemos hacer el lance. No veo, mira, si otra hembra. Hemos visto dos hembras. A ver si puedo hacer el lance a esta. No. Voy a ver. encontramos por aquí. Escuchamos la llamada. Es una llamada de advertencia de un macho. ...pero no consigo localizarlo... Es ...lo que tiene la, la caza nocturna... ...que tenemos la visión muy limitada... ...aunque tenemos el... ...el viso nocturno... ...no localizamos... ...así que vamos a, a recoger a nuestro animal nivel 4... ...vemos ahí la luz roja... ...que nos indica la, la flecha cazadora. ...voy a seguir mirando... Vamos a ver qué puntuación tiene. Otra llamada tenemos ahí. A ver si la localizo. Vamos a ver. Mira, es una hembra. Pues lo voy a hacer fe con el arco. Apuntamos y... Vamos a ver. Disparamos. Es el está muerto. No nos va a dar puntuación puesto que las hembras no dan trofeo y vamos a ver los puntos 3 y 4, un oro 146.50 tiene más puntuación que el otro que cazamos antes y vamos a, a coger nuestra hembra nivel 1 a ver la puntuación que nos arroja vemos ahí el impacto en sangre nada no nos ha dado nada por encima porque nos ha penalizado nos podía haber dado un bronce pero no nos ha penalizado no tiene puntos Así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Voy bajando hacia el sur y seguimos con, con la caza. Enfrente tenemos otro brevadero. Vamos a buscar. Mira, ahí tenemos un nivel 4. Voy a hacer el lance con, con el arco, que está a una distancia más o menos óptima. Apuntamos 61 metros y disparamos. Le hemos atravesado al animal, seguramente doble pulmón. La verdad que la flecha tiene mucha penetración. Y vamos a ver qué, qué resultado nos arroja nuestro nivel 4. Voy a seguir mirando, a ver si miramos alguno. Mira, ahí tenemos un 5 media, un 5 media. Allí tenemos otro 5 media. Madre mía, madre mía. El tercer 5 media que vemos ahora. Así que... Y luego ahí atrás tenemos un nivel 3, me parece que es pues vamos a recoger este sin hacer mucho ruido que el otro está tranquilo a ver la puntuación que nos arroja tenemos un oro 135.10, un oro bajito y vamos a poner cinco media que tenemos ahí este de lo vamos a hacer con, con el rifle vamos a recargar la munición y respiramos un poquito Y disparamos Ese animal está muerto, doble pulmón Voy a hacer el lance a aquel que está allí a lo largo A ver si puedo Apuntamos y disparamos Le hemos impactado No muy bien, pero bueno, ese animal está muerto Ya está muerto, así que vamos a, a recoger a nuestro animal el tercer nivel 5 que encontramos aquí en esta zona al este de, de la reserva vamos corriendo puesto que no creo que haya más animales hicimos el lance nivel 5 y el otro lance nivel 3 así que venga tarde vente conmigo que vamos a, a buscar ya vemos ha señalizado el, el arrevadero y a ver la puntuación que nos arroja nuestro nivel 5 desde luego estoy contento 3 nivel 5 de momento Escuchamos allí un facoquero, a ver si lo puedo ver No, hay mucha vegetación y, y no lo veo Vamos a ver, aquí tenemos nuestro nivel 5 Vaya por Dios, otro troll, 50 con 20 Muy justito para llegar al, al diamante, pero nos ha faltado un poco Así que lo vamos a guardar por si acaso Y vamos a, a recoger a nuestro nivel 3 que tenemos allí vamos andando vamos a ir mirando por si hubiera algún otro animal a ver no, no vemos nada pues nada vamos a pegar una carrita. venga parte búscamelo a ver si me lo encuentra vamos corriendo aunque de noche cuando corramos los animales se asustan no suelen salir muy muy lejos salen corren un poquito y luego se paran puesto como tampoco nos ven que se fían más de los de los sonidos Vamos, a ver, a ver si me lo encuentras es ahora Estamos bastante ya cerca, sí, ahora sí Mira, ahí escuchamos una llamada de advertencia de otro macho A ver si lo veo Mira, ahí está, ahí está A ver si lo localizamos, qué nivel es Pues nada, no lo hemos localizado a nivel Pero voy a hacer el lance Ahí está, sí, nivel 3 Y disparamos Le hemos impactado, 50%, 25% Otro animal muerto Pues desde luego este lance... Ha estado muy bien, cuatro animales seguidos. No hemos tenido que desplazar prácticamente nada. Ahora luego pondré el mapa y vamos a, a recoger primero al nivel 3 este que tenemos aquí con el sangrado este. Vamos a ver la puntuación. Un oro, 133 70 y vamos a ver el otro, hacemos la para que lo busque, a ver qué puntuación tiene, también el otro nivel 3 vamos a seguir mirando pero no vemos nada así que a, a recoger nuestro animal que yo creo que nos ha visto porque ha salido corriendo cuando vamos a hacer el lance vemos aquí el impacto, en órgano vital desde nuevo por el sangrado ya nos dice que no nos va a canalizar marcamos el abrevadero y aquí tenemos el animal una plata 128 con oh, no. 40 le hemos impactado cuando iba a oír no vemos nada vamos a alojar un poquito a torrete seguimos mirando por aquí pero no encuentro nada así que os voy a poner el mapa para que veáis dónde han sido batidos veis en esta zona los cuatro animales abatidos yo voy a poner todos los abrevaderos que he descubierto en esta jornada aquí en el, en el este del río todos los que veis son abrevaderos de kudu de menor desde luego